jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local inhabilitar a la actual administración el grupo de animación está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local el hecho de que mencionen tres años o un año de visitante qué demonios esa era la determinación, se tenían que eliminar las barras. Era una medida inmediata, vámonos, vámonos, adiós esos disque grupos de animación. Para mí es una cuestión de ser permisivos, de ser tibios, de ser incapaces. No entiendo otra, otra, otro argumento para que nos digan que de todas maneras van a regresar. Pero el hecho de que no se castigue a las barras sigue siendo un acto estúpido. Bienvenidos a nuestra segunda hora aquí en la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esos es fútbol picantes soy Álvaro Morales, Dionisio Estrada, Jorge Pietra Santa. Saludos a todos. La asamblea de dueños de la primera división del fútbol mexicano dio a conocer la resolución en el caso de Querétaro contra Atlas por los actos vandálicos, violentos y las agresiones que se suscitaron el sábado. Tras la junta de dueños... Estas son las resoluciones. Querétaro perderá el partido contra Atlas 3 por 0. Un año se jugará a puerta cerrada de local en todas sus categorías. Sanción económica de 1.5 millones de pesos. Grupo de animación impedido de asistir durante tres años de local y uno de visita. Atlas no asistirá al grupo de animación de visita durante seis meses. Esa es la resolución. Resoluciones también, inhabilitación a los dirigentes de los dirigentes del Club Querétaro, Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Manuel Velarde y Greg Taylor, por cinco años de cualquier actividad de administración relacionada con el fútbol. Reasignación de los derechos de afiliación del Club Querétaro antes de finalizar el 2022. Respeto definitivo al fútbol mexicano, a las personas encontradas culpables de los hechos acontecidos el sábado pasado y por tres años como local al resto de los integrantes del grupo de animación del club Querétaro. Esas son las resoluciones. En la línea telefónica es el presidente de, de Pachuca, del Pachuca, Armando Martínez. Don Armando, buenas tardes. Eh, ¿Está usted a favor, en contra de estas resoluciones o de algunas sí y de otras no? Saludos. ¿Qué tal, Álvaro? Un saludo a todos por allá. Este. No, no, nosotros estamos a favor de las resoluciones que se tomaron. ¿eh? Creo que era muy importante este, sentar un precedente en esta situación que, que se vivió el, el sábado pasado. Y creo que se fueron a las máximas sanciones este, que puede haber en, en los reglamentos. Es más, algunas se salieron todavía de los reglamentos, fueron más estrictas todavía de lo que marcaban los reglamentos el reglamento creo que marcaba máximo 10 partidos de, de veto y se fue a, a un año completo. También se, se fue a, a lo doble de la sanción que marcaban, de la sanción económica. Y bueno, creo que son, son pasos que se están dando, Álvaro. Esto no quiere decir que, que todavía no se pueda hacer este mejor las cosas y se pueda hacer más, más perfectible para que en un futuro todos los este, aficionados que estemos en un estadio nos sintamos seguros ¿no? yo creo que son bases que se sientan ahorita y que a través de, del tiempo de que tengamos que estar viendo las cosas porque esto no nada más es yo pienso que no nada más es de, de, de la liga o de la federación yo creo que esto debe ser un trabajo entre la liga, la federación las autoridades este, municipales, estatales, federales un trabajo también con con la sociedad de, de, de todos los equipos para, para ir mejorando todas estas situaciones y, y que no se vuelva a repetir una una este, barbarie como la que se dio el, el sábado pasado. no Señor Martínez, ¿estas resoluciones fueron tomadas de manera unánime o hubo quienes se opusieron a algunas de ellas? No fue de manera unánime. Álvaro, todo el mundo estuvimos de acuerdo en lo en lo que se tomó. Y también todo el mundo, como te digo, estamos de acuerdo en que en que se pueden mejorar muchísimo las cosas, en que se tiene que usar la tecnología que ahora es tan importante y que nos ayuda en tantas cosas, se tiene que ir implementando para, para ir identificando a todas esas gentes este, que, que hacen daño al, al fútbol mexicano, y no nada más al fútbol mexicano, no que hacen daño a la sociedad mexicana y que hacen daño a cualquier espectáculo ya sea deportivo o, o de cualquier otra índole que, que pueda afectar a, a, a, a la gente, ¿no? a los seres humanos. ¿no? Entiendo que los abonados están registrados, pero ¿estaría usted a favor de que cualquier aficionado que fuera a su estadio estuviera en una base de datos y credencializado como sucede en los mundiales? Sí, claro que estaría a favor, por supuesto. digo Es una labor muy ardua que se va a tener que hacer, ¿eh? porque pues, el universo es muy, es muy grande pero por supuesto que, que estaría a favor, sobre todo porque ellos mismos se van a sentir mucho más seguros de estar en, en un estadio sabiendo que están identificados y, y que tenemos una base de datos este para, para cualquier cosa que, que pueda suceder, ¿no? Por supuesto que yo estaría a favor de eso. No se planteó la posibilidad, armando y te mando un abrazo enorme, no se planteó la posibilidad de desaparecer estos grupos de animación que al final de cuentas muchos no son ni siquiera esos, son parecen grupos de agresión, no se planteó la posibilidad y no hubiera sido esto dentro de estas medidas que a mí me gustan algunas pero otras no, eh, la mejor Hola Jorge, un abrazo también de regreso este, se, está, se está dando una última oportunidad a, a los aficionados porque ahora sí que que pagarían algunos justos por pecadores, que hay algunas este porras y al, algunas este, organizaciones que, que, que se juntan y que, son, y que son familiares y que son muy pacíficas y que pueden ir a, al estadio y, y lo que sucedía en nuestras épocas de, de chavos, que el chiquitibun y todas las porras que se echaban, ¿sí? siempre han existido esas organizaciones, yo me acuerdo que este, yo... Antes de que compráramos a, a al Pachuca, yo este, tenía ahí algún equipo que era de la capital y me acuerdo que el gordo Ordóñez era uno de los porristas y tenía su grupo que, que iba. O sea, En realidad los grupos siempre han existido, Jorge, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que, que, que hacer es tener un, una identificación, una credencialización, hacer mucha labor con ellos en, en el aspecto social. Por ejemplo, nosotros acá en la Ola Tusa, que es nuestro este, nuestra porra, hacemos muchísima labor social en conjunto. ¿eh? Son cosas que, que luego la, la gente no sabe. Iniciativas de ellos mismos ¿eh? Eh, llegan al club para ayudar a, a gentes necesitadas, ¿eh? para ayudar a gentes cuando cuando hay situaciones de, de naturales que, que afectan, para ayudar luego algunos jugadores que estuvieron en, en algún momento con, con la institución y, y que estaban en problemas este, económicos o para reconocer a aquellos jugadores que estaban mucho antes de que llegara el grupo Pachuca, a Pachuca, se acercan con nosotros hoy y si hacemos algún reconocimiento, a aquel jugador de hace 35, 40 años que fue un emblema del, del club. Yo creo que que eso es muy bueno y, y muchos equipos lo tienen, no entonces a lo mejor... Tomar una decisión de esa sería este, que pagaran a, a, a algunos que hacen bien las cosas por otros y, y no no, estoy, no estaría de acuerdo yo. Yo creo que hay que dar otra otra oportunidad, pero por supuesto que identificando a todos los miembros de cada, de cada grupo, dámenles como quieran llamarle ¿okay? si quieren llamarles barras o grupo organizado o porras o como sea, tenerlos perfectamente bien identificados y que sepan ellos que si van a infringir la ley, pues van a tener una consecuencia, ¿no? Es más, por eso también al municipio decía que, que esto es una tarea no nada más de nosotros, sino también de las autoridades, porque nosotros vemos que se meten en acá en el partido que tuvimos de Liguilla contra la América, este, se me metieron la gente al estadio, porque también si no tenemos rejas es imposible controlar a 30.000 mil gentes que están en el estadio, ¿no?